Aunque el fútbol es la clave de nuestra vida, en momentos de necesidad, solo el pueblo ayuda al pueblo. Y como hinchada popular, no podemos restarnos y compartir un poco de la energía de las distintas actividades organizadas por nuestra barra en... Puente Alto, Pedro Aguirre Cerda, El Pinar, Santiago Centro y Quilicura, en beneficio de la alimentación comunitaria, abarcando más de 200 almuerzos por actividad. El menú. Consistió en tallarines con salsa y venezas o arroz con boloñesa. También puré con pescado frito acompañados de ensaladas y jugos. Agradecemos a Esteban Paredes, a la pescadería, la reineta loca de Recoleta y a todas las colocolinas y colocolinos que pusieron el aguante en cada una de las actividades. Garra, Garra Blanca, Blanca, activa, activa y, y combatiente. combatiente.